Hola qué tal amigos de nuevo con ustedes en mi canal Creaciones Bettina Hoy haremos la segunda parte del video, regalo para mi novio policía. No quiero irme el paso a paso sin antes enviar saludos a Eli Macías, Jennifer Polanco, Zoe Lover y Candela Barloa. En la primera parte terminamos acá escribiendo esta frase te amo. Acá voy a delinearla para resaltarla más. nos quedaría así ahora voy a decorar esta parte superior del chaleco vamos a tomar una hoja negra de 8 centímetros de ancho por 16 de largo cortamos vamos a cortar una tira de cartón o de papel gris de 2 centímetros de ancha por 16 centímetros de larga y la vamos a doblar igual en la mitad cortamos hacemos lo mismo con esta en papel amarillo o cartulina fluorescente Vas a cortar una tira de 1.5 x 5 centímetros de larga, igual una tira de 1 centímetro x 5 centímetros de larga. Vamos a empezar a decorar el chaleco con las partes que recortamos. Lo vas a hacer así. Aplicamos silicona líquida y pegamos esta parte. Ahora colocamos acá esta tira. Pegamos y en esta parte y esta otra tira, acabo de recortar esta parte. voy a coger la tirita, la más delgadita, la voy a doblar así aplicamos silicona líquida y pegamos acá vamos a hacer lo mismo en este lado Y en esta tirita vamos a ubicarla o a pegarla acá, en esta parte. y vamos a pegarla así, en estos dos extremos y en estos otros dos sería para luego amarrar el chaleco acá lo que hice fue aplicarle diamantina plateada para decorar, esto es opcional si lo desean hacer y acá en la parte de atrás del chaleco vamos a hacer lo mismo, vamos a colocar dos tiritas de cartón del ancho de, de esta parte del chaleco aplicamos el icono y pegamos y acá lo vamos a marcar vamos a escribir policía acá en esta parte para pulir, pegué un corazoncito rojo nos quedaría así en esta parte superior voy a tomar una tarjeta vamos a doblar como hicimos, como lo hicimos antes aplicamos silicona líquida y pegamos sería para escribir mi amor acá pueden escribir lo que deseen, si están cumpliendo meses, lo que quieran Voy a alinear la frase para resaltarla más como siempre lo he hecho. Voy a hacer acá unos corazoncitos. Igual los delineo y voy a hacer acá unos punticos. Y con marcador verde voy a hacer acá unas estrellitas. Acá con micro punta, con un marcador de punta delgada, voy a dibujar. Esto es como un logotipo que tienen esos chalecos de policía. Acá dice policía y. Y acá una S. La letra P en esta parte, como una estrellita, y acá un moño en los lados, voy a hacer aquí como una curva en ambos lados y va como una como una espiga esto hace parte de la decoración vamos a utilizar un tubito de cartón de 31 centímetros de largo igual un tubito más pequeño de 12 centímetros de largo y vamos a repasar acá esta parte. Vamos a recortarla o a sacarla con bisturí. Nos quedaría así. Sería para meter este tubito acá en esta parte. Este tubo lo vamos a forrar con papel negro o cartulina. Y este lo vamos a forrar con goma eva, con brillo, sin brillo nos quedaría así. Acá corté unas tapitas de goma eva para colocar en esta parte. El tubito nos quedaría así forrado. Y acá también le pegaríamos una tapita. Acá voy a meter este tubito a presión. Voy a aplicar silicona líquida para pegar esta tapita. Ahora voy a coger una tirita para hacer la tapita. Voy a colocarla así, cortamos acá esto que nos sobra. Voy a sacarle voy a aplicar silicona líquida para pegar acá. Luego vamos a aplicar silicona líquida y la vamos a pegar en goma eva. Nos quedaría así. Ahora voy a recortar. sería la tapita ahora con papel seda picado y chocolaticos vamos a colocar dentro del tubito acá pueden colocar un obsequio lo que deseen la tapa lo que hice fue copiar un mensaje Y resalté la letra con marcador de vinilo blanco, iguales esos corazoncitos, y los delineé con marcador negro. En el video anterior les dije que podían colocar un papel para que resaltara esta frase. Este es papel ha picado, que sería para colocar el contenido. En el video anterior coloqué chocolates, pero también puede colocarle frutas y el obsequio, pues que es la tarjeta y estas son las esposas, que no es para que le coloquen nada al esposo, como me dijeron en los comentarios vamos a colocar el bolillo y terminamos bueno amigos esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado manito arriba, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal un abrazo para todos, hasta la próxima